Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva video review para el canal Esta vez les traigo al último villano que nos falta, que vendría siendo Doctor Ánimo Con el Guatadáctil, mutado La verdad es que esta es la última figura que falta revisar de las antiguas Así que después de esta ya no traeré ninguna más antigua, simplemente las que vengan sacando Como vendría siendo out Fuego y out Ben Que si todo sale bien, me la estaré comprando a final de mes Así que vale, esta la compré por Amazon y vamos a revisar un poquito su caja. Como se dan cuenta, tiene un código de ben 10 héroes. Esto es porque la compré por Amazon. Aquí en Chile no llegan con este sticker. Y vale. Doctor Animo, al igual que Hex ni Steam Smile, no me los pude comprar cuando estaban aquí en la tienda. Así que las tuve que comprar por extranjero para tener la colección completa. Podemos ver que la caja es la de la temporada 3. Aquí dice Doctor Animo. Y por la parte trasera, su descripción. Como siempre, estará traducido al lado derecho. Para que ustedes, bueno, ustedes saben, gente. Puedan leerlo, comprenderlo. Sé que no es una eh, traducción literal. Pero es eh, la traducción para que tenga un poco más de sentido lo que están explicando aquí. Vale. Sin más preámbulos, vamos a abrir la caja de Doctor Ánimo. Que le traigo unas ganas. Uy, uy, uy, uy. Perfecto. Finalmente tenemos a Doctor Ánimo fuera del empaque. Para que sea parte de la familia. Ya saben ustedes. La familia épica de colección Reboot Robin 10 Y con esta simplemente me faltaría Rosebook y Ben eh, Rosebook es la es la única que me falta Que eh, yo creo que esa no va a tocar Porque es muy difícil de encontrar Y eh, me arrepiento no haberla comprado porque yo ahora me la topaba siempre Pero decía, nah, no voy a gastar mi dinero en esa Y ahora estoy como desesperado buscándola Pero bueno, así es la vida gente Y listo. Vamos a sacar a Ánimo. La verdad, Ánimo es la figura que menos me gusta. Bueno, junto a rose y Ben. Eh, pero es detalles. Son detalles. ¿Y por qué no me gusta Ánimo? Sencillo, porque literal es la figura con menos detalle de todas. La que menos cariño la, le pusieron. En lo personal, lo opino yo. Vamos a revisar primero Ánimo. Y luego... Uy, casi voto casi el plástico. Casi voto la base. Casi voto la base del del mutado. Perfecto. Siento que es la que menos cariño le pusieron. Vamos a correr un poco esto y seguramente sea una review muy corta porque no hay mucho que hablar en esta. Vale, doctor Ánimo. Eh, vale, eso me llama la atención. Ah, pero por eso. Vale. ¿Qué podemos ver de doctor Ánimo? Empecemos. Podemos ver que eh, tiene un casco. Es una versión con casco y no me gusta eso de que no... No se diferencia la barba de aquí, con su color de piel. Es como si Doctor Animo, su, su cara tuviese ese, eso. No es como acá que tiene pintado el pelo, en cambio acá es la barba, pero no está pintada. Es del mismo color de su piel. Vale. Eh, tiene el traje, es que es muy sencillo, literal, es muy sencillo. Pantalones cafés, botas, un brazo que no tiene codo, o sea, no, no tiene para doblar codo, y guantes. Y por la parte de atrás tiene una mochila, muy al estilo Casa Fantamma. ¿Para qué? Nadie sabe. Y está conectada con un cable. ¿Para qué? Nadie sabe tampoco. Y bueno, tiene sus dos antenas. Eh, veamos los puntos de articulación de esta figura. Tiene la primera, que es la cabeza, la básica 360. El hombro, 360 también. Y la muñeca. Tiene la muñeca, ¿verdad? Bueno, gira la muñeca, pero no está en 60, gira como 90 grados, algo así. El otro, bueno, ya saben, más de lo mismo, y aquí sí gira la muñeca. En cuanto al cuerpo, la cintura si sí la gira, bueno, la cadera, perdón, la cadera sí la gira, las piernas la gira. Eh, esto que es como. No es la rodilla, la rodilla está como acá. Pero es como si fuese la rodilla y el pie, el pie también se le gira. Que en total tendría eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Tendría once articulaciones, once puntos de articulación en esta figura. Y la verdad siento que está un poco desperdiciada el tema de esto. Es como pagarle más accesorio, pero realmente no aporta nada. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el beneficio de esto? Ni siquiera puedo doblarlo como para que la otra mano llegue. Literal, es de adorno y un adorno bien inútil. Perfecto. Pasemos al. Eh, ¿Cómo se llama? What? Guatadáctil, bueno, cabra Cabra Que eh, viene con su base para colocarla aquí Pup, listo Para que no se caiga, porque bueno Con esa, esas alas gigantes que tiene Vale, esta no tiene articulaciones, no tiene nada Lit, simplemente es una estatuilla Que yo creo que la pusieron porque Aparte de que coincide con ánimo Para que ánimo no fuese solamente esta figura Porque si fuese así, qué terrible pero bueno, esta ha sido la review de Doctor Animo La verdad es que quiero que es la más corta Porque no hay mucho que mostrar eh, La verdad es una figura que yo la compré netamente por la colección Más allá de eso, no me interesa en lo absoluto Ni tampoco me es útil Así que bueno Eso ha sido la review del día de hoy De Doctor Animo con eh, la cabrita pterodáctilo Pero les ha gustado Más de lo que a mí me gustó la figura Así que eso, después de esto vendría Ross Buggy, Si es que lo encuentro y como dije Si todo sale bien, los Omni Así que eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video o en una próxima review. Recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están y ver la lista de reproducción de las figuras de Playmates. Un saludo y nos vemos en un próximo video. Adiós.